Estamos recorriendo, en este caso, la obra que tenemos de fondo es un nuevo jardín de infantes, eh, aquí en, en el llamado barrio Textil, eh, un jardín de infantes que, que va a albergar más de 200 matrículas, lo vamos a estar inaugurando no más del mes de abril, mayo de este año, conjuntamente con un jardín en, en iguales condiciones de obra que está en Riso y Torelo, allá en la zona de William Morris. Eh, comenzamos las obras de recambio de techos del Jardín Infante 913 en Barrio Mitre del 910, que tenían dificultades edilicias, para que nuestros nenes puedan comenzar las clases eh, en ese jardín. Lo vamos a terminar tanto en 910 como en 913, obras en los seis jardines municipales. Todo lo que está referido a obras de refuerzo eléctrico y de conexiones de gas con válvula de seguridad que vamos a tener terminadas para para el comienzo del ciclo lectivo, así que poniendo mucho esfuerzo, mucho compromiso junto al Consejo Escolar para que los edificios públicos y educación pública estén ...estén en condiciones para el comienzo de clases. En función de esas dificultades que tiene tanto el Gobierno Nacional... ...como el Provincial, nosotros le hemos pedido el Jardín 902... ...en William Morris, está con, con una obra que viene muy lenta... ...así que le hemos pedido a la Provincia de Buenos Aires... ...que nos autorice, que nos habilite a poder bueno, nosotros... ...hacernos cargo de la obra del Jardín de infante 902... bueno ...una obra importante también de ampliación de, de dicho jardín... Que, que el municipio quiere poner en marcha. ¿no? Así que, bueno, estamos en estos momentos bueno, charlando con la provincia de Buenos Aires para que nos podamos hacer cargo de la obra y poder finalizar y, y arrancar también las clases en el 902. Nosotros queremos, queremos que, que nuestros chicos, que nuestras chicas, nuestros nenes y nuestras nenas puedan contar con buenos establecimientos y con más aulas para que, que en este caso podamos albergar todos, todos aquellos que quieran bueno, venir a, a ser parte de la educación pública gratuita y de calidad que también brindamos en Urlinga.